Otra de nuestras especialidades en nuestro despacho de abogados es extranjería. Eh, sabemos que un proceso de inmigración no se trata solo del papeleo, significa puertas abiertas, oportunidades, esperanzas... Eh, con lo cual, yo, por la experiencia que estoy teniendo con las personas que estoy tratando en este tema, sé que se miran muchas páginas web en las que se usa una terminología burocrática bastante complicada. Nosotros intentamos que tu procedimiento, que tu proceso de extranjería y de llegar a nuestro país sea lo más fácil y sencillo posible. Te ayudaremos a que obtengas tu nie a la visa dorada, eh, si tienes que comprar bienes inmuebles para que... Todo sea muchísimo más sencillo, te ayudaremos. Servicios de traducción, visa de estudiante en España, visa no lucrativa, establecerse como autónomo en España, permiso de residencia en España. Mm, tenemos experiencia de más de una, de una década eh, tramitando todos estos eh, procedimientos y todas estas vías administrativas. Conocemos cómo es y hacerlo de una forma rápida y eficaz para que tu llegada aquí a nuestro país sea muchísimo más sencilla, muchísimo más fácil y puedas eh, emprender y tener una nueva vida. Con lo cual, eh, póngase en contacto con nosotros. En... Tenemos el formulario en la página web, disponemos de líneas de teléfono que también las tienen en nuestra página web. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de tele... telefónicamente, videollamada, como le sea más sencillo y la primera consulta siempre será gratuita. Con lo cual... Le esperamos y eh, esperamos que su entrada a este país sea lo más beneficiosa posible. Gracias.